Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud. En este video les traigo algunas ideas para que te inspire a colocar tu pesebre de Navidad. El 25 de diciembre se celebra el nacimiento del niño Jesús, el cual es el verdadero motivo de la Navidad. Cada año esperamos con ansias esta celebración, en la cual compartimos con nuestros familiares y amigos. La Navidad es la época más hermosa del año, tiempo de reflexión, de paz y armonía, pero sobre todo que no falte el amor de Dios en nuestros corazones. Les deseo que pasen una feliz Navidad y un próspero y bendecido Año Nuevo.